Hola chicos de Guayalince, soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos de una película muy querida por todos nosotros y por Disney, estoy hablando de El Libro de la Selva. Esta vez, en El Libro de la Selva se trata de Mowgli, un niño que quiere vivir en la selva pero que no lo dejan porque Shere Khan lo está persiguiendo y sus amigos harán todo por protegerlo, pero esta vez Disney nos trae la versión de El Libro de la Selva en Live Action. Ha llamado mi atención un extraño olor este día. El hombre está prohibido. En el punto número uno ponemos que la historia está más completa Ya nos explican por qué Shere Khan odia tanto a Mowgli Algo que pues tal vez en la primera, en la animada no habíamos comprendido Pero que ahora vamos a entender perfectamente La selva ya no es segura para ti Pero este es mi hogar Solo el hombre te protegerá ahora En el punto número 2 ponemos el doblaje y es que Disney se encargó de posicionar personalidades inigualables para cada uno de los personajes y lo hizo tan a detalle buscando que las personalidades fueran compatibles con ellos y con su voz. Susana Zabalet es esa serpiente que siempre te está tentando en la selva. Héctor Bonilla interpreta a nuestro querido y amado oso Balú que nos enseña que lo más vital la naturaleza nos los da. Francisco Céspedes interpreta el rey Lui, Enrique Rocha interpreta a la querida llamada Bagheera y finalmente tenemos a Regina Orozco que interpreta a la mamá loba de Mowgli. Me implica mucho en mi carrera. Estoy muy contento de haber trabajado con, con Morilla. Con... Y bueno, pues eso es lo que te puedo decir. Y ahora, ¿cómo, cómo sentí el personaje? Es un personaje muy lindo. Vaidan, eh, la pantera, que es muy amigo, es muy amiga del de niño. Y bueno, tuve también la fortuna de combinar muchas veces contigo en el oso magnífico de la luz. Pues, estoy muy contento, eso que quiero hacer. Fue muy difícil el, el, el dar exactamente el tono, porque aparte, eh, no ves la película, no la, o sea, está en proceso todo. Entonces, ves la imagen de la loba y dices, bueno, eh, lloré, en, en, en, porque se, cuando se despide de, de su hijo, ¿no? aunque no sea el hijo biológico, este, que bueno, <risa> tú sí puedes este decirme de eso, imagínate. Eh, y fue, fue increíble, bueno, yo justamente hace tres, cuatro meses dije, yo, yo para hacer un doblaje, ¿no? y dije, ya me toca. En el punto número 3 ponemos los efectos especiales, ya que como lo mencionó Susana Zabaleta, fue un gran reto para los cineastas el mezclar a un niño de carne y hueso como lo es Mowgli con todos estos animales creados animadamente. Entonces representó un gran reto para los cineastas que tuvieron que crear un sistema que fabricara las sombras para que se viera más real al momento de que estuvieran en la pantalla grande. Y es por eso que lo ponemos en nuestro punto número 3. Lo que me impresionó a ver lo poquito que me dejaron ver de la película, porque yo todavía no veo la película terminada, eh, me pareció realmente increíble esta, eh, juntar eh, la, eh, las cosas que se pueden hacer ahora con una computadora y juntar este, a un niño físico eh, entre, entre esta serpiente, por ejemplo, que lo envuelve y que lo seduce de una manera tal. Este, me pareció realmente increíble cómo se ve la selva, ¿no? Esa selva que ya en muy pocos, en muy pocos países se puede ver esa, esa belleza de selva que vemos en esta vida. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo muy esencial, sin nada más que ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Como podrán escuchar, el punto número 4 ponemos el soundtrack de esta maravillosa película porque respetan la animada, nos ponen partecillas ahí para que nosotros reconozcamos estas canciones que son tan queridas por muchas personas y además el soundtrack, como, como tal, es algo que escuchamos de fondo, que nos sumerge en la selva. Está perfecto y fenomenal porque en verdad sentirán que están viviendo todo un cuento de hadas en la selva. ¿Cómo, lo, cómo lo, lo visualizo? Pues no como que hizo un oso no sino ¿cómo hablaría Balú? Abordar un personaje es similar a lo que hace un pianista al abordar una partitura de Brahms. En lo estético. Y tenemos un gran plus en lo lúdico. Se dice Jué se dice tu play, es jugar, un actor se inspira cuando saca su vino del Y finalmente en el punto número 5 yo les quiero compartir lo que más me gustó de esta película y por qué yo se las recomiendo. Bueno, no sé si lo sepan pero ahora lo van a saber, soy una Disney maníaca de corazón, desde la infancia he crecido con Disney, entonces... El libro de la Silva y estas canciones, la del Rey Louis todo esto es muy, muy, muy, muy importante para mí. Entonces, el verlo ahora en Live Action es impresionante, esa es la palabra con la que yo describiría esta película, es impresionante, como ya les mencioné, todos los efectos y que es un gran homenaje tanto al libro como a la película animada, o sea, no es como de, ah, solo vamos a basarnos en el libro, O oh, ya tenemos una película animada, hay que basarnos en eso, no, combinan ambas partes y les quedó una película sensacional que todos ustedes van a disfrutar. Aquí nuestros cinco puntos de Play Movie. Deben correr a verla en cuanto esté en cartelera. Como siempre les recomendamos ir a verla a Cinepolis VIP Cosmopol, en donde por cierto ya está la preventa para Captain America Civil War, así que tampoco se pueden perder esa película. Les agradecemos a todos que se suscriban a nuestro canal para seguir viendo más reseñas de películas y estar muy al pendiente de muchísimas noticias. Además, no olviden que tenemos Facebook, Twitter y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias Disney por tratarnos tan bonito, invitarnos a ver la película, invitarnos a la conferencia, dejarnos hablar con los actores, siempre nos tratan tan bien y les mando muchos besotes, muchísimas gracias, soy Mim Silva, hasta la siguiente película.